Jennifer, definitivamente la comunicación es esencial. Veamos. Jóvenes de la ciudad le apuestan a nuevas formas de comunicación y su formación mediante talleres. Los talleres de comunicación empezaron hace aproximadamente un año, eh, se hacen en el marco de formación que está impulsando el colectivo Vientos. Así definen el objetivo de los talleres y de la comunicación alternativa. El objetivo de los talleres es fortalecer las habilidades comunicativas de, los, de las personas que se están perfilando como comunicadores sociales, populares y comunitarios que le están apostando al desarrollo social y al cambio a través de la comunicación alternativa. El objetivo de la comunicación alternativa sería... La construcción democrática está en el centro de sus preocupaciones y para ello perfilan los talleres hacia el futuro. El primer ciclo de talleres se realizó sobre géneros periodísticos. Estamos planeando iniciar un nuevo ciclo que tratará temas de coyuntura. Eh, se fortalecerá mucho lo que es la opinión pública, eh, las competencias de los comunicadores populares frente a generar temas de opinión y posicionar temas en la agenda mediática nacional.